hola hola hola, y bienvenidos a este nuevo Gameplay al parecer este juego está súper difícil pero en fin como ustedes sabrán el juego se llama I Wanna Be The Guy durante el 200X vivió una persona llamada El Hombre él practicaba hechicería con el fin de crear un mundo malo lleno de muchos picos como ven en la ilustración al parecer no es nada bonito bonito Él comenzó a tomar control sobre Warland cambiando las cosas de buenas a malas. La gente buena de Warland intentó luchar contra, contra el hombre, pero nadie fue capaz de salvar a los niños. Los niños tuvieron los niños tuvieron una larga historia. No mentira, mentira. The kids have always ¿Qué dice? soy <risa> un nube no del inglés, no sé nada de inglés los niños siempre pelearon contra las fuerzas malvadas del hombre los niños tienen una larga historia sobre cómo murieron los picos su historia es así cuando un niño tuvo éxito y se convirtió en el hombre la gente se asustó demasiado sobre su poder sobrehumano y le pidieron que se fuera de la ciudad entonces así la la maldición del hombre ha comenzado Picofruta <ríe> Y la luna Querían seguirlo por siempre Y bien Como ustedes ven Tiene una maldición del hombre Y yo soy el hombre No soy el que tiene la maldición Y tiene que salvar al pueblo <ríe> De una extraña Del hombre extraño Quiere convertir el mundo con picos y matarlos. Pero. Bien, ya se tardo de eso. Estoy haciendo tiempo, lo siento. Bien. I want to be the guy. Press start. Vamos a elegir el de arriba. Cart. Ay, lo puse en difícil. No modos. LOL. Oh no, está difícil. ¡Qué feo. Otra vez, otra vez. ¿Por qué? What the fuck. Qué mala onda. Game over. Ok, este juego va a sacar de mis casillas así que. Game over. Retry. Ok, o sea. Vamos a buscar, saltamos. ok A ver si puedo. No <ríe> voy a llorar. Bien, bien, caminamos. Ok, no tan. No es tan fácil que digamos. Pero en fin, de comenzar, creo que le di otra vez R no <ríe> quiero morir. Oh, está de troll, está de troll la de esa cosita. Bien Vamos. No, no, no, no. Sí. Hay oh, que pasar el nivel, o sea. ¿Por qué está tan difícil? ¿Por qué está tan complicado? No lo sé, ah, buscar otro gol, me cosa de hambre. Yeah. Oh, my fucking God. Game over. Ok, ok, ok, empecemos. Vemos, tratamos el pez y... puede ser. Se supone que tengo que pasarlo. Ok, game over. a retry. Okay. Ah, está muy difícil Creo que hasta aquí la dejamos Bien, no olviden No olviden suscribirse, darle like, favoritos Compartirla en Facebook, Youtube Google Plus, Plus Bien, otro intento más Y nos vamos Hasta luego, se despide Gabo Sayonara Por cierto se me olvidaba que haré videos todos los viernes o miércoles, depende, pero seré constante.